Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Mario más Mar Rabbit. Estamos aquí en el nivel 5 del modo Premium 8. Vamos a pasar al, al nivelcito, a ver si lo logramos sacar medianamente rápido. No sé qué tengo aquí encima, la verdad. Pero bueno, vamos a ver. Sobrevivir, hay que sobrevivir. Vamos a ver los puntos de habilidad que hace varios días que... No juego. Mm, vamos a ver qué podemos hacer. Sobrevivir. Esto que alcance de arma me da un poquito igual. Disparo aéreo también. No estaría bien. Recuperación de esto. Y esto. Vamos para allá. Con Mario hecho. Con Rabbit Mario. Mm, recuperación del contragolpe. Y... Movimiento... Salud. Vamos a darle salud. Los Spar, ¿cómo vamos? Vamos bien. Vale. Vamos a darle... ¡Oh! mierda. Vamos a ver. Me faltan los puntos de héroe de este. Recuperación ya está puesto. ¿Esto que es? Alcance de arma. Disminución de daño. Puede estar bien. Vamos a darle esto y esto. Creo que sí. Los Spark. Los Spark. Mm. Esto... ¿Seguro? El de... Curar seguro. Y como es sobrevivir voy a darle al de King Kong. Mierda. Al de King Kong creo que va a ser lo más adecuado. La verdad. Y luego... Vamos a ver qué hay de enemigos, a ver si son alguno débil a vampiro, mm, quemaduras, son quemaduras y este quemadura también, pero si no son el mismo lobrador, quemadura, este grandullón, antiacelerones antina, este es neutro y no tengo más enemigos. Vale, me van a fastidiar mogollón estos lobradores, ¿eh? Vale. Vamos a ver un momento, porque... Tiene que tener Rabbid Mario esto, que es el que más cerca va a llegar, y lo voy a subir. Voy a subir para que se vayan lejos y aún encima... Eh, tal. Mm, con Luigi... No voy a subir ninguno más. Con Luigi darle el vampiro estaría bien, la verdad. Pero bueno, vamos allá... Vamos a ir con Rabbid Mario Lo ideal ¿Dónde está el lobrador? Está ahí Con Luigi, la verdad es que sería La de Hacer esto Largar a los Lobradores Los mandamos, se cae fuera No se llega a caer fuera Y Nos vamos a curar Nos vamos a curar en salud Quiero decir Vamos a quedarnos aquí Este Nos quedamos aquí Y este va a ser el único Que ataque No llego a darle Me da mucha rabia eh, No poder darle a ese ¿Qué queréis que os diga? Si me pongo aquí es que Luigi tiene Lo de eh, revivir Así que nos vamos a quedar aquí Mirada de acero. Y vamos a pasar el primer turno. Buah, que está este pesado. No lo vi a este. Lobrador se queda ahí vendido. No puedo salir ahora con ninguno. Doble de esto. Venga, ya me golpea. Este se mueve un nada. Pues vamos a... Activar esto. Vamos a darle... Me gustaría darle al otro, pero bueno... Es que a este le quito menos, ¿no? Que a este, sí. Le quito menos, vamos a darle a este. Y con este, nada. Pero con este vamos a activarnos esto Vista de héroe Y listo Vamos a hacerlo así Crítico ¿Me llegas desde ahí? No me lo puedo creer que ahora encima me llegas desde ahí Pensé que este no tenía tantísimo rango Me van a matar a Luigi No me lo puedo creer eh. Me indigna que me maten a Luigi Y este me lo mata Uff, no, pero por poco Pues, pues, pues, pues Con Luigi Tengo que Bueno, vamos a mover a Mario para aquí Ya que tal Con Luigi Es que saltar con Luigi para ahí me da no sé qué Me quedo con Raviz Mario, que tiene más vida aquí. Es que no le golpeo. Me interesa acercarlo. Me interesa acercarlo y darle a esto. ¿Qué movi Es que es sacrificarlo, realmente. Es sacrificar a este. Pero bueno. Con este lo que tengo claro es que necesito una curación... Y vamos a... No, voy a sacrificar a Rabbid Mario. Vamos a darle esto. Muere uno. Contragolpe. ¡Ay, qué pena! ¿Cuántos turnos me quedaba? Me quedaba un turno. Vamos a activar la vista de héroe. Con Mario el revivir. No lo tengo con Luigi. Realmente. Vamos a darle a este el doble shot. Que le golpeo el doble shot. Y con Luigi... Me encantaría darle a ese, la verdad. Quitarme a este sería brutal. La verdad. No te lo voy a negar. Le golpeo y le mato. Vale. Este se va para atrás, invoca otro Toma, 196 Vale Este se acerca y me lo termina de matar No Y el grandullón No, pero este sí Vale, no pasa nada le puedo revivir con Mario le puedo revivir con Mario 700 y pico de vida no golpeó nada más pero bueno, si lo muevo sería la bomba pero creo que este no le afecta, ¿no? No, el irse fuera no le afecta Me puedo quedar tal que aquí ¡Eh! Eso es un bugardo, ¿no? Lo que sí, acabo de liarla un poquito Acabo de liarla un, un, un poquichinho Acabo de liarla un poquichinho A ver, este es de los que Si le ataco se mueve más of the Si lo golpean carga duramente con rabia Vale, pues este Claramente ahora Hacemos esto Le mato, perfecto Y vamos con este Y no llego a... Solo llego a este, así que no me interesa Tengo que sobrevivir con uno Van a por Luigi qué rabia Que venga a por Luigi Le golpea a los dos, eh El obstáculo se la chufla Vale, y este va por este, vale. Portales. Me viene bien que esté rabbit Mario. No les hago daño a los portales, me cago en todo lo cagable. Ya te lo digo. Vamos a quedarnos aquí. Voy a activar esto. Con Luigi. Me voy a activar esto, el reflejo. Le voy a dar a este. O espero. No. Dispara muy bajo. Y este para aquí. No llego a darle a nadie. Si me acercase, le daba el otro de ahí. Pero, ¿qué más me da? Si en total me van a salir los enemigos, ¿no? Es un poco absurdo Pero bueno Con Luigi Ya disparado Puedo Puedo intentarlo Vamos a intentarlo así Este ya ha gastado todo Podría intentar sobrevivir con Luigi Pero yo creo que este va a seguir disparándole No, parece que a Mario Pues mira, ni tan mal me ha salido la jugada 214 Es que tengo miedo del número de rivales Que van a salir en, en los portales Se ha protegido con el portal eh No ha podido atacar Este sale Luigi Sale Es que si salen aún encima que invocan Toma 193 un lobrador. Me mata Luigi. Es que aún faltan. Es que, tío. Es que, ¿cuántos salen? No me lo puedo creer. De este portal faltan tres por salir. A doscientos y pico. Mínimo. Buf, igual me libro. El último. ¿Y cuánto me va a sacar el último? Buah. Buah, chaval, de la que me acabo de librar. A 63 de vida, eh. Vamos a ver, conseguimos estas nueve. Mira, vamos a ir a por estos dos montoncitos. Si no paráis de salirme aquí moneditas, pues yo os lo agradezco. ¿Qué queréis que os diga? Me he ido al sitio más lejos, porque vi ahí un par de montoncitos a lo lejos, pero bueno. Hemos cogido buena cantidad de monedas, creo yo. La verdad, recuperamos ahí un poquito de vida, pero es un poco merdento. Pero bueno, oye, ni tan mal, conseguimos el hueco de Spar nuevo. Y nada, pero que nada mal, la verdad. No estoy descontento. ¿Pude haberlo hecho mejor? Pues seguro. Vamos a conseguir alguna curación más porque he gastado lo mío. Vamos a coger tres más. Ya tengo siete. Ni, ni tan mal. ¿Qué es lo que me puede tocar después? No sé cómo estoy haciendo esto, la verdad. Como llevo tantos días sin grabar, creo que lo estoy pasando sin más. A ver qué, cómo termina. Y no sé, como no lo voy a grabar ahora, eh, solo podía grabar este eh, No sé qué voy a hacer, este, creo que solo tengo que, que terminar directamente los niveles, si no recuerdo mal Por el rollo de esto, vamos a darle vida Ya que se recupere, que se recupere bien Vamos a ver el resto, a este ya le he dado vida Vamos a darle uno de vida y vamos a darle... Esto no puedo. Esto me da igual. No voy a darle nada más porque no puedo darle el otro de vida. Y... Esto que... Vamos a darle vida y ya está. Vale, pues lo vamos a ir dejando por aquí, chicos. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, ya sabéis que podéis dejarme un buen like, suscribiros al canal, que nunca os lo pido, la verdad nunca os lo pido, pero si llegáis hasta este punto podéis hacerlo y nada, espero que os haya divertido, os haya entretenido y una vez llegados hasta este punto me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos, espero veros pronto en el siguiente vídeo, no me falléis.